I think it has been a very positive project with a lot of benefits. I want to highlight three benefits. The first is the good cooperation and network with the other archival institutions. These are very good relationships and conditions that we can benefit greatly from in future as well. And the second is that we have exposed our archive sources in new ways, both through film and gift items. And the third benefit I, want, I would like to highlight is uh, handwritten text recognition, recognition and artificial intelligence are used to make archives available. It is huge, huge. It's very important for us. When we founded ICARUS 15 years ago, the International Center for ICARUS Research, one of our main tasks was not only to foster the, the mutual exchange, mainly in the field of digitization, but also to strengthen the connection and the input of the users to create a common perspective um, and to overcome borders, terrestrial borders as well as mental borders in the head. So when we almost three and a half years ago started to contribute to the Digital Treasures project, it seemed to us that this project was a manifestation of all our aims we started with. So all that 27 or 28 activities fits to these ideals we started with. Um, starting with uh, the winning of new audiences for archives, to enlarge the visibility of archives and to, to strengthen the knowledge about the archives as the keepers of historical heritage. So um, I have to say we could not invent a better project for our aims. Thank you very much. As boas práticas that this project brings us was the way it was prepared, designed and the consensus that it managed to generate foi possível aos diferentes arquivos nacionais que quiseram participar no âmbito do European Archival Group e a candidatura ao Programa da Europa Criativa no âmbito da União Europeia, conjugar esforços uh, e preparar de uma maneira uh, que diríamos quase impossível pela pandemia, porque nos encontrávamos com a frequência e trocávamos informações, éramos capazes de chegar a consensos em matérias que muitas vezes não são fáceis de uh, conseguir. Estas exposições, a realização dos diferentes produtos de marketing, as uh, outras iniciativas que estão previstas no âmbito deste projeto, que é um projeto muito largo, mas que é um projeto verdadeiramente europeu e que envolve um tratamento da informação e uma ligação aos arquivos enquanto evidências da nossa própria sociedade. E este aspecto dos documentos de arquivo serem conteúdos importantíssimos para las designadas indústrias culturais, são parte integrante daquilo que es a nossa atividade. En el caso de la feladata de el que el la con la együttműködésében, y Unión Europea, porque inteligencia el trabajo voluntario. En este 70 personas, 70 personas az Európai Unió de los países de la Unión Europea, sőt, de la costa y la costa de la de la la a, azokat a feladatokat oldották meg, amelyeket a levéltár tulajdonképpen ö, pénzért tudott volna megcsinálni. Rendkívül ö, jó volt ez a megoldás, nagyon sok nyugdíjas, amikor közre ebben az önkéntes munkában, akiknek ez kellemes időtöltés volt és rendkívül izgalmas volt a családtörténeti kutatások számára. Tehát lényegében az önkéntes munka keretében anyakönyveket dolgoztak föl, több mint 6000 oldalt, több mint 130 ezer nevet. A legidősebb résztvevő az egy 90 év fölötti hölgy volt, aki olyan 300 oldal körüli mennyiséget végzett el. Es un gran trabajo, este es el primer paso, y por lo tanto es un gran resultado de la inteligencia y la inteligencia de la inteligencia. Yo creo que Bueno, la verdad es que resulta especialmente difícil seleccionar o referirse a o individualizar a, eh, documentos de estas exposiciones, porque hay cosas eh, verdaderamente increíbles, como por ejemplo, el retrato de Billy Brand de joven en el momento en que se exilia en Noruega, o eh, la, la maqueta del campo de concentración, eh, que es realmente impresionante, o eh, también la, eh, el, el, la oración de los judíos y de los republicanos a bordo del barco, camino del exilio en ...en el Sao Tomé, camino del exilio hacia México... ...en definitiva, son muchos los documentos... ...creo que la selección eh, es muy oportuna... ...y además, sobre todo, lo verdaderamente interesante... ...es las minas, por ejemplo, de carbón... Eh, ...de Noruega y de Hungría... ...en fin, en definitiva, creo que eh, especialmente gratos... ...por razones obvias son los, los relativos a... a, a ...que se conservan en los archivos estatales españoles... ...pero fundamentalmente lo que quiero destacar... ...es que más que tal documento o cual documento... ...lo verdaderamente importante es que hemos sido capaces... ...de eh, montar tres exposiciones diferentes... ...de importantísimo contenido cultural... y eh, ...en la cual todos los países participantes... ...hemos estado muy contentos... Eh, en, ...y al nivel creo que es realmente interesante... ...inclusive las adaptaciones que han tenido... ...en los distintos países dentro de un marco general que estaba prefijado... ...creo que es muy, muy, muy importante. Por eso de verdad eh, lo, lo importante en estos casos no es tanto qué documento... ...o cual, tal o cual documento, sino realmente la importancia que tiene... ...el ponernos de acuerdo y eh, hacer una, un discurso expositivo que llegue a la ciudadanía... ...en este contexto, tanto en el caso de la aportación a los descubrimientos... ...como en el tema de exilios, movimientos eh, migratorios y también el de la construcción de Europa. Creo que de cada una de las exposiciones podríamos eh, referirnos cuatro o cinco documentos de importantísimo valor. El proyecto de Tesoros eh, Digitales Europeos ha sido todo un éxito eh, en muchísimos aspectos desde un punto de vista de cooperación entre los archivos nacionales de los países del consorcio, pero también en la forma en que se ha llevado a cabo este proyecto con las exposiciones que se han creado, que lo más importante era poder acercar el patrimonio que tenemos en los archivos al ciudadano buscando nuevas formas de acercarlo al ciudadano con nuevos métodos Transmedia son tres eh, exhibiciones que se han, uh, han sido itinerantes en cada uno de los países con documentos comunes, pero en cada uno de los países que han participado en el consorcio había documentos específicos de sus archivos nacionales. Lo que es importante y lecciones para el futuro es que se ha creado una cooperación muy importante entre estos países que también se hace en el Grupo de expertos de archivos nacionales a nivel europeo y luego también tenemos expertos en este tipo de proyectos y es muy importante para poder participar en otros proyectos europeos.